Continuamos con más aquí en Los Osobrosos. ¿Ustedes dirán, de poco Los Osobrosos? ¿Ven? Miren a Néstor ahí cómo está. Tranquilito. Los saludos que le estamos dando a Néstor. <risa> él, él es la figura principal aquí, ¿verdad? Bueno, pero vamos a destacar, señores, que como siempre tenemos unos segmentos. Este programa se compone segmentado. Y dicho sea de paso, hoy lunes es lunes de informarnos a nivel tecnológico. Porque hay muchas ventajas, pero hay desventajas en la tecnología. Así que, qué mejor que tener a este hombre aquí que nos asesore y que fundamente su asesoría con buenas... Tácticas y Estrategias. Buenas tardes, Misael. ¿Cómo estás? Saludos, buenas no, tardes. Vamos buenas a, tardes, a darle un a aplauso Misael. ¡Qué yeah, yeah. buen ¡Hombre! Eh, que se graduó el sábado. ¡Ay, eh, felicidades! Se eh, graduó. Eh. ¿Usted se graduó en informática? Vez. No, ya tiene, va, a ir el segundo título. Dos licenciaturas. Sí. Eh, Ay, bueno, Andrew. hay uno que es técnico, pero el que me graduó ahora es a nivel de licenciatura que fue la parte de educación, mención lenguas eh, extranjeras. ¡Qué fino! Okay. Sí, ¿Lo, sí, lo puede sí. decir en otro idioma. <risa> <risa> ¿Eh? lo que, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> no, no, pero está bien, porque hay que decirlo que, el, eh, el que no se entiende el público. Exacto. Tú, claro. Y mira, algo que decía Génesis, el hombre de Gonzalo, cuidado con eso, eh. <risa> cuidado con eso. <risa> Oye, eso, te de, tienen así, que tú eres esa, de Gonzalo. Problema, eh. Muy buenas tardes, de verdad que sí, a todo ese pueblo franco macorizano y a todas las personas que sintonizan este canal bueno pues hoy yo eh, le diría a ustedes que hay un modo muy esperado que han estado eh, que han estado acechando los usuarios de instagram y ese es el dark mode el modo oscuro que ya está disponible para los usuarios a mí no me sale? Solamente está disponible para los usuarios de Android, o sea, iOS 13 y Android 10. Por eso a ti no te sale. Okay, es sale decir, bien. que tu celular debe tener ese sistema operativo, debe tener esa versión de Android o iOS. Entonces, al salir esa versión, ya usted puede... Eh, activarlo en su celular. No tiene que configurar ni siquiera entrar a las configuraciones de Instagram, es solamente poner modo oscuro de tu celular y la aplicación automáticamente va a adquirir este modo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener el modo oscuro? Bueno, sencillamente vas a obtener ahorro de batería y la fatiga visual será mucho menor. Pero, como siempre, los usuarios están encantados, han felicitado. Ah, han felicitado al fundador de esta de esta gran plataforma, pero siempre aparece un pataleo. Adelante. Sí. ¿Saben cuál fue ese pataleo? ¿Cuál fue el pataleo de... Bueno, que quitaron la pestaña para brechar, stalkear, ah, como sí, le llaman. Ya, ya no o sea, a puedo... la gente no le ha gustado. Sí, Esa no, ya no pueden no ya, ya si yo le di like a una foto, o sea, ya no puede ver si yo le di like a una foto. Exactamente. Antes salía ya no ya tú no puedes ver realmente si esa persona... O sea, que hay una puerta abierta para el brocheo, como dicen la antes gente. Antes sabía Sí, ya sí, no. antes. Ya no. O sea, ya quitaron la pestaña de actividad de seguimiento. E incluso los usuarios se quejan a sí mismos diciendo, wow, eso era lo que más me gustaba hacer. Por ejemplo, los haters que le gusta seguir a Génesis o a cualquiera de ustedes, eso era lo que más me gustaba hacer en esto Flow. a la mujer también le gustaba esa, si uno le daba like a una foto de una vez tan... Ah, vi que te le diste like. Y ahora, y esas indirectas, esas indirectas... Claro. Ahora que ella cantó, ¿eh? Y esas indirectas que las mujeres entonces posean en sus historias, ¿qué van a hacer ahora? Bueno no imagínate no va a funcionar porque que, dime tú si ya tú solamente no se ve ver. lo que tú le das like exacto lo que te dan like a ti o sea no es que, que si, pero eh, si tú no me sigues si y me das like yo no lo puedo ver no, no. Tú, antes tú veías un ejemplo si tú, tú seguías a tu esposo verdad uh -huh. y tu esposo le dio like a una muchacha y decía fulano le dio ful like a fulana Dile que exactamente. Eso, <risa> eh, justamente esa es la queja de los usuarios. las mujeres también. Sí, exactamente. Porque es que antes yo veía Quien le daba like. Ah, mira, que yo vi que tú a Margarita... Jorge le diste Luis, ahorita like. contento. está contento. Un saludo dando, a nuestro hermano Jorge Luis que está por que aquí. eso se vino dando, yo creo, porque muchas relaciones se vieron afectadas por este tipo de eso cosas. Sobrecheo, Se le pegó su pecosada. Ah, también. No, y también hay que tener... No, hay no, que ser.. No, consciente de que a veces tú estaba pasando el dedito y sin querer pa que te le daba like sin querer, Ay, sin, eh, querer tú, sin querer <risa> Ay, no sin, sin, sin querer entonces ya <risa> sin querer pero ahí entonces venía el problema no, pero me, yo mira, mira, me que la para verme inocente pero no soy inocente sin querer ah, sí ah, sin, sin querer, querer yo le di yo le di likes a muchísimas personas. Si de... ni veo dónde sí pero claro Señores, otra cosita que le he traído es como ustedes saben al igual que Instagram, que ha tenido un gran auge, pero también WhatsApp es una de las mensajerías instantáneas más eh, utilizadas. Sí. Y como hemos estado hablando de hackers uh -huh. durante todo este tiempo. Sí, ya, ya es hacker. Están pegados los hackers. Sí, ya. como hemos estado hablando de hackers. Internacionales, hindúes. Eh, realmente, chino. el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España dijo que WhatsApp en Android tiene una brecha de seguridad donde... Ellos, a través de los de las imágenes que son con extensiones GIF. ¿Cuáles son esas? Esas son las imágenes que se mueven. Ah, a mí me encantan esas imágenes. Sí. Ellos dicen que por ahí se puede eh, manipular de forma malintencionada para adquirir, robar videos, adquirir información. Ey, ey, ya no puedo eh, usar eso. Ya. Adquirir archivos. Incluso se puede malintencionar para grabarte, tomarte imágenes y todo eso. Eso según... El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, ese fue su último comunicado. No que Así irse. que los usuarios de WhatsApp, mucho cuidado, especialmente Android. O Android, sí. o sea, la, la gente, gente que usa Android, Android, que le gusta estar mandando caritas de neto sí. y eso esa es, facilidad no, para pueden mandar, seguir mandando mi no, cara. No, no, porque <risa> hay una diferencia, esos son stickers. No, no acuerdo. No okay, los stickers, los, no. sticks, los, los stickers. stickers, los pueden seguir mandando, la gente mía no se llena de no manque. Los stickers no ya hay problema. Ya me quiere quitar de ahí. El Es el problema los GIFs. Los GIFs. Los GIFs son los babacales. Animado. Lo que... Ajá, animados. Son, son vacan, los babacales los GIFs. Es muy bonita, gente? pero son mal... se puede malintencionar ¿Es también ¿Es los ¿sí? gifts. Así que, ya ustedes saben, tengan cuidado. Y, eh, yes. corazón, realmente a uno se le va el dedo a veces. Sin sí. uno, A mí me pasó, ¿eh? Justifícate, Misael. Misael, y vamos a encontrarte. Pueden encontrarnos en www, bueno, Tecnofixsfm.com, también en Instagram, tecnofixsfm.com, en Facebook también nos puedes encontrar. Bueno, gracias a, mí, no a rey, que no lo maltraten por las redes. Muchas gracias. Sí, porque a uno se a no sí, le va el dedo. Y él no es de Gonzalo. <risa> sí, o sea, él, no. él hizo esa aclaración, pero él no es de Gonzalo. Él es de Gonzalo. No ¿sí? Claro, no, no Y sabe. ahora vamos con un parte de video musical de las personas que tenemos. Una llamada tenemos. Una ¿Llama? Hola, buenas tardes. Hello. Saludos. ¿Cómo Saludos. Estás? Jorge Luis Sánchez de este lado. Saludos, eh, eh, eh, eh, Jorge Luis. Jorge eh, eh, Luis. Lo saludamos, güey. Ya vamos con el pensamiento, güey. Ah, tú sabes cómo es, óyeme Génesis Y es Bella y lo demás No lo demás, eh, Néstor este y Misael <risa> Néstor <en> este y Misael, <risa> una forma corta de saludar, en televisión El tiempo es pues, muy valioso Él dice que Dike va a salir rápido, de él, que no le gusta okay, lo no, Mira, eh, el tema que tenía ahorita, como de que Si tú le dabas like a una foto Un video de otra persona y tu pareja se Ya no va a salir malo eso, Yo entiendo que cada quien debe estar seguro De lo que tiene hey porque la vez que sí, tu pero, pareja le dice me profundo, gusta o lo hombre. que sea a una persona que no esté en las redes sociales que face to fake que se lo dice tú no estás ahí para saberlo pero para hay más seguro Instagram loquito <risa> no, no, no, eso dice no, ayudando a la gente claro, creo que vamos a eh, bien, Luis. gracias Jorge Luis por la gracias, llamada Jorge Luis nosotros Va. tenemos siempre buenas recomendaciones para ustedes y antes de irme al cortecito yo tengo que hablarles a ustedes de las personas que se encargan de hacerme lucir espectacular siempre para Proyectar esa imagen bonita y fresca para todos ustedes, lógicamente, ¿verdad? Entonces, tengo que hablarle de Bellísima Salón. Visítenos en la Avenida Presidenta Antonio Guzmán Fernández en la Torre Río, tercer nivel. Allí vas a conseguir todo: de este maquillaje, si te gradúas, uñas peinados, bellísimos, todo está en Bellísima Salón. Recuerda que estamos ahí para ti, consíguenos en Instagram para más información y por supuesto tengo que hablarte de las personas que se encargan de complementarme en cuanto al vestuario se refiere. Esas blusitas que ustedes ven que yo a veces vengo de una forma la, la, la blusa que causó la sensación de la, eh, que también eh, es de sí. Divas. Entonces usted va a conseguir todo en las redes sociales, repercutivo a las informaciones y Divas está ubicado en la calle Restauración Esquina Mella, esquina del Carmen. Restauración Esquina del Carmen, ahí está Divas en San Francisco de Macorís. Génesis, nos vamos a un bumper y sí, retornamos. Nos, vamos, no, nos vamos una vez con la música de, este, de, de, de, de nuestro invitado. invitado. De nuestro invitado. O sea, Así que tenemos una entrevista sumamente sorpresiva eh, ¿En para las personas que, que todavía no lo conocen a nivel nacional. Eh, una persona que aquí en San Francisco de Macorís tiene un nombre y un peso. Así que vamos con un poco de su música y cuando retornemos vengamos con la entrevista principal de nuestro amigo, el gran Messi. El gran Messi. Eh.